Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de ArmagaFX. Me ves así de feliz porque eh, grabar este vídeo es el último task, la última tarea que tengo en mi lista de tareas antes de empezar las vacaciones. Así que nada, eh, quería simplemente eh, comentar un poco las estadísticas de mi operativa del mes pasado, porque seguramente que este vídeo lo publicaremos en el canal eh, la semana que viene, y eh, nada, comentar por encima... A ciertas, a ciertas cosas y los aprendizajes claves de estar uh, un mes prácticamente um, al 100% operando con el futuro de Nasdaq, que he introducido en mi operativa recientemente y creo que las cosas que he aprendido ¿no? durante estas, sobre todo las últimas cuatro semanas, te pueden venir bien por si. Quieres arrancar la operativa por si estás mirando qué activos o qué mercados puedes superar con las herramientas de order flow y volumen. No me enrollo mucho más y te comparto pantalla y vemos, eh, vemos los números que tanto nos gusta ¿no? ver para poder cotear y ver los resultados que uno puede tener o operando en operando los mercados. Decirte que estoy gratamente sorprendido, se dice así, gratamente, estoy gratamente, vamos, estoy, estoy contento uh, por, uh, por ver esas estadísticas uh, porque pensaba que el mes de julio, como suele ser todos los años, a lo mejor el año pasado fue una excepción por el tema de COVID y los mercados sí que tenían bastante volatilidad, pero por norma general los meses diciembre, enero, agosto, Uh, julio muchas veces eh, suelen ser meses cuando el mercado pues está bastante bastante lento da muy pocas entradas eh, pero como he dicho en el principio del vídeo pues eh, me alegra de que uh, estoy poniéndome muy al día y me está gustando cada vez más la operativa con uh, con nasdaq de hecho estamos eh, estamos estoy ahora pensando en cómo puedo también uh, explicar con más profundidad esta operativa para los para los alumnos dentro digamos de esa transformación interna que, que estamos viviendo en Armaga si no sabes de lo que te estoy hablando te voy a dejar por aquí un vídeo donde puedes verlo y nada comentar rápidamente que como siempre intento ser selectivo con mis entradas ¿vale? por tanto los días operados el día en el que estoy grabando este vídeo es el 30 o sea que desde el día 1 de julio hasta el día 30 eh, he tenido uh, solo, solo, entre comillas, 10 días uh, operativos, ¿vale? he estado más días delante de las pantallas, he operado como 15 o incluso 16 sesiones en total, pero solo he entrado en 10 de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sesiones en las que el mercado pues, no presenta los patrones de mi entrada, ¿no? que yo opero según el order flow y también uh, hago la operativa con la lectura de las cintas, funciona bastante, bastante bien. Uh, hay un par de cosas que me gustaría al final del vídeo comentarte, por si quieres también mirar este tipo de operativa, ¿vale? Y nada, entonces, en total, pues he operado 10 mmm, días, ¿no? O sea, que son 10 sesiones operativas, aunque, como digo, he estado más, eh, más sesiones, pues... Mirando, pero simplemente sin, sin haber hecho ninguna entrada. Bien, de, estos, de, estos diez, diez, ses, de estas 10 sesiones operativas, 9 eh, eh, han acabado con profit y una con loss. Profit Day quiere decir eh, que el día acabó en positivo, ¿vale? No quiere decir que, eh, eh, que esto ha sido, ha sido un profit mayor, superior a X, X, eh, X dólares. Recuerdo perfectamente el día 21, que era miércoles... Este día he tenido bastantes operaciones, más de lo habitual, más de lo normal. El mercado estaba bastante, bastante volátil y he, acabado, he cerrado el día en positivo, pero vamos, o sea, que por, por milagro. Y eran como, no sé, unos 50 dólares positivo. Esta sesión ha sido una de las más, uh, más complejas, más, más, más, más difíciles de operar en todo el mes para mí. Bien, eh, entonces, eh, nada, seguimos con las estadísticas eh, Un día he acabado con, uh, con pérdidas, también recuerdo este día, simplemente pues, pues era un día en el que yo estaba completamente fuera del contexto, no entendía los movimientos que hacía el mercado, el mercado no respetaba mis, uh, el argumento de mis entradas, entonces pues, pues nada, después de uh, haber cerrado tres stop losses consecutivos, decidí cerrar la sesión y adiós muy buenas. Uh, a nivel de... De otros, eh, de otros parámetros importantes de la estadística. Bueno, en total son 33 operaciones, de las cuales 21 operación cerrada con profit eh, versus eh, 12 operaciones cerradas con loss. O sea que el ratio, ¿no? Podríamos decir que el ratio es mmm, 21, eh, de 21 positiva, 12, mmm, 12 losses, pues más o menos, bueno, 50%, ¿no? Un poquito menos. Entonces, pues en este sentido, creo que bastante bien, bastante bien. Hay meses en los que pues consigo tener uh, mejor ratio de aciertos, pero bueno, um, al tener 50-50, siempre y cuando sabemos mirar también el, el, el, el ratio de beneficio-mérdida, ¿no? puede ser un mes bastante, bastante bueno. Eh, bien, entonces, el otro parámetro que siempre debemos analizar en conjunto, de hecho es una de las cosas que eh, recientemente me han preguntado en, en la formación que impartimos, eh, de no solamente mirar el, el ratio de aciertos, sino siempre analizar estos dos parámetros, esos dos, eh, estos dos datos en conjunto. Ratio de operaciones de aciertos y ratio de beneficio de pérdida. ¿Por qué? Pues porque puedes tener eh, ratio de aciertos muy bajo, 40%, 30%, pero a lo mejor el ratio de beneficio de pérdida ¿no? es 4 a 1 o 5 a 1. Es decir, ¿no? cada vez que ganes, pues ganas muchas veces, ¿no? ganas 5 o 6 veces más de lo que sueles perder. Entonces, evidentemente, pues, aunque aciertes en 30% o en 20% de las operaciones, eh, puedes, esta operativa puede resultar bastante, bastante, bastante ganadora. Entonces, pues no hay ningún inconveniente ¿no? en tener ratios bajos de aciertos, eh, siempre y cuando tenemos en cuenta el otro parámetro, que es, iba comentar, eh, que es el que iba a comentar ahora, ratio beneficio pérdida. ¿Qué quiere decir ratio beneficio pérdida? Quiere decir que ¿Cuánto de media ganamos en una operación ganadora? En mi caso, hablando de estadísticas del mes de julio, son 276 dólares, ¿vale? Y average loss, o sea que es la media de lo que sole, solemos perder en una operación perdedora, son 134. O sea que si dividimos 267 eh, en, eh, entre 134, pues el ratio sería pues, ¿no? un poquito más, bueno, podríamos decir average, ¿no? eh, De media, pues unos 2 a 1. O sea, que el ratio beneficio-pérdida es 2 a 1 y el ratio de aciertos, como hemos visto antes, ¿no? Más o menos 50 a 50. Quiero decir que no son estadísticas, digamos, para, para echar cuilletes, ¿no? No es el mejor de los meses, pero bueno, eh, hay, he tenido meses peores, mucho peores que esto, la verdad, y he tenido también meses, meses mejores. De hecho, eh, si quieres te voy a dejar por aquí otra tarjeta donde puedes, eh, donde también hago uh, el análisis de las estadísticas de un o de otros meses, ¿vale? Para que puedas pues, mirar un poco la, la cómo uh, hago esta, esta, este, este tipo de análisis porque creo que es sumamente importante en que todos los traders que... Que, que aspiramos no que queremos realmente dedicarnos a este negocio bueno primero no mirarlo como si fuera un negocio y para que el negocio dé números pues tenemos que fijar en los números no tenemos que fijar en las estadísticas porque si nuestra si, si la única motivación nuestra es ganar x dólares no hay un dicho muy bueno que eh, no me canso de repetir que Ganar por necesidad es perder por obligación, ¿vale? Y esto creo que tiene mucho vínculo. O sea, que tenemos, si queremos tomar esto, este negocio en serio, y hemos de hacerlo, ¿no? Porque si no, no van a salir los números, no vamos a llegar a un buen puerto. Debemos entender cómo funcionan las, las estadísticas, ¿no? Debemos uh, ver en qué fallamos analizando nuestras estadísticas, ¿no? Ver lo, nuestros errores, eh, qué cosas podemos mejorar y... No hay mejor manera ¿no? que verlo a través de los números. Entonces, el paso número uno, por si quieres convertirte en un trader profesional, es fijarte en las estadísticas de tu operativo. ¿no? Primero empezar a recopilar esas estadísticas, y llevar un registro de operaciones. De hecho, te voy a dejar por aquí otra tarjeta donde explicamos e incluso compartimos una plantilla, ¿vale? Puedes llevar un diario de operaciones. Y luego, pues una vez al mes, por lo menos, ¿vale? Sentarme, como me estoy, como estoy sentado yo ahora, hablando a la cámara, <risa> compartiendo ese análisis públicamente, ¿vale? Pero digamos que esto es un ejercicio esto es una tarea recurrente mía que yo hago todos los todos los meses a veces pues si tienes un mes, si tienes un mes en el que pues la operativa no te ha salido nada bien pues da paro ¿no? ver números negativos y estos meses pasan pasan vale eh, pero tienes que sentarte igualmente y ver por qué este mes la operativa pues te ha resultado perdedora ¿no? ver a partir de ahí pues qué errores has cometido y empezar a, ¿no? a, tra a trabajarlos. Es que no hay otro camino. ¿no? El trading es siempre evolución, constante aprendizaje, siempre tratar de ir y hacerlo mejor y mejor y mejor. Bien. Entonces, hemos, eh, nos hemos ido un poco del tema. Eh, estamos comentando el ratio de beneficio-pérdida, el ratio de aciertos. Otro, mmm, otro parámetro súper importante que veo es mirar eh, el total PNL, o sea que las ganancias o las pérdidas, vale, eh, son 4.190 dólares, quitando la comisión, que tenemos que quitarla porque no, está, no la contabilizo a través de esta tabla de ATAS. Y súper importante aquí, súper importante, es mirar el máximo drawdown, o sea que... Está bien cuánto hemos uh, ganado ¿no? en, en el periodo seleccionado, en el periodo que estamos analizando, pero también ver cuánto ha sido digamos, el, el, el, el drawdown máximo que hemos conseguido con este tipo de operativa. Eh, debo decir que uh, para mí el, el, el número digamos, que, yo, uh, que, yo tengo, que yo intento um, tener en cuenta ¿vale? a la hora de analizar el máximo drawdown es el 15% de lo ganado. ¿Qué quiere decir esto? Si... Eh, Imagínate, ¿no? Que nuestra ganancia ha sido, como el mes de este mes, pues 4.190, ¿vale? Pues, en este caso, el máximo drawdown no debe superar el 15% de esto, porque si no, mirando el equity de la cuenta, verás que el equity, el balance de la cuenta, haga curvas, ¿no? Muy, muy así, volátiles. Y, evidentemente, pues, no da gusto, ¿no? Tener esta operativa cuando un día pierdes muchísimo, pero el otro día puedes también perder mucho más. ¿Me, me explico? O sea, que hay que intentar siempre tener una curva más plagada, ¿no? Plagada se dice. Bueno, más mmm, que va escalando poco a poco, ¿no? Sin, sin, sin drásticas caídas. Entonces, controlar el máximo drawdown es de vital importancia. Y como digo, en mi caso, y es lo que recomiendo también a, a los alumnos, a los que estoy mentorizando, eh, tener en cuenta 15% de esto. Es decir, si, no, eh, si, hemos, si el total PNL ¿no? del mes o del año o del trimestre ha sido... Pues esto es lo que tengo en mi pantalla, entonces, pues calcular cuánto sería pues, el 15% de esto. Y es justamente lo que te iba a comentar, que um, el hecho de operar con Nasdaq, siendo un mercado muy volátil, lo que ha sucedido es que he superado el 15%. Digamos que no, um, esta volatilidad que tiene el Nasdaq también se ha reflejado en el máximo drawdown de la en el equity de la cuenta. Digamos que es una cosa que es... Es inevitable, vale, pero siempre tener que hay que tener esto muy en cuenta, vale. Máximo drawdown no puede superar el 15% o por lo menos en mi en mi opinión, vale. Digamos que es el parámetro crítico después del cual pues ya hay que ver qué es lo que mmm, cómo podemos no a, a, un poco atajar eso para para, para, que, para que para que para que pase para que no pase para para no tener que estos estas caídas no del, del equity tan tan tan pronunciadas. Entonces 628 Tendría que ser, el, es, es el 15% ¿no? del, del PNL cerrado y en mi caso es 950, que quiere decir que es bastante, bastante eh, más elevado. Ahora, comentarte un par de tips, un par de aprendizajes claves que me he llevado de, de este mes. De hecho, es otro ejercicio muy bueno que también hago eh, recurrentemente, ¿vale? De tras analizar las estadísticas del mes, tras analizar el diario de las operaciones, eh, sacar esos aprendizajes claves para poder así ir evolucionando, ir ¿no? poco a poco mejorando, pero hacer que esta mejora sea constante. Entonces, tip número uno, si quieres operar con Nasdaq uh, y hacerlo con, los, con, los, con, los, con, los, con las herramientas de volumen, uh, la lectura de la cinta eh, eh, puede resultar bastante, bastante útil siempre y cuando tenemos en cuenta que los volúmenes que pasan por la cinta son bastante son bastante bajos, porque siendo un del mercado delgado, ¿vale? eh, no es como mini de 500. Tenemos que mmm, analizar y familiarizarnos con, con la lectura de la cinta de, de, de este mercado, porque es bastante peculiar. Los volúmenes que yo considero que ya empiezan a ser relevantes, eh, es a partir de 15 contratos. O sea que, volúmenes de 15 y, a, y más allá de 15 contratos, son volúmenes que realmente pueden impactar en este mercado. Si ves por la cinta, o a través del Big Trades, que es lo mismo, a una operación de 50, 100, 150 mmm, contratos es un volumen más que relevante. Fijaros, por ejemplo, acabo de encontrar este, es que no encontraba un, un, un, caso, un caso práctico que, que enseñarte. Estos volúmenes, que son volúmenes superiores a 200 contratos, ¿vale? Fijaros qué fuerza tiene un volumen de 100 contratos ¿no? en, en, en el próximo movimiento. O sea que, después de, de, de la entrada de un de un alto volumen de un contrato de un volumen de más de 100 contratos fijaros qué caídas no puede provocar este volumen entonces considero que eh, para momentos más, más mm, menos pronunciados pues un, un, un, un volumen incluso superior a, a 10 15 contratos puede tener bastante impacto vale los volúmenes superiores a 100 contratos pues son los niveles son los volúmenes que sí o sí hemos de tomar en cuenta punto número 2 el mejor, horario, el mejor horario para operar Nasdaq, desde mi punto de vista, no es la apertura de la sesión americana, porque después de la apertura, y eso lo podemos ver aquí después, eh, mirando la última sesión, analizando la última sesión de Nasdaq, ¿vale? del, del jueves, eh, fijaros estas velas. Es justamente la apertura, 15.30 es la vela de la apertura. Aquí tenemos una vela de 163 ticks, pero es la primera vela. Después, el mercado, ¿no? la siguiente vela, estamos mirando el time frame de 5 minutos, nos da otra vela de 160 ticks más. O sea que son, los primeros 30 minutos son altamente volátiles para la sesión de Nasdaq. Por tanto, creo que tiene mucho más sentido y es una cosa que... Uh, en la que me he equivocado al principio eh, cuando empecé a operar con Nasdaq es no contar con, esa, ¿no? con, con, con, este, mmm, con esta franja horaria de dejar que el mercado pues, pues, pues haga, la, ¿no? haga la locura que quiera, que, que, que quiera hacer. Los primeros 30 minutos tras la apertura de la sesión americana en horario de Madrid son 15.30 en horario de verano y después pues sobre las 4, sobre las 4 y, y, y media y 20 ya podemos sentarnos y operar el mercado con bastante tranquilidad. Y el tip número 3, diría yo, es el capital necesario para que puedas ¿no? empezar a operar con el Nasdaq eh, con una cuenta real. Yo diría que, uh, bueno, primero empezar poco a poco con un contrato, no subir uh, más allá de un contrato eh, de, si solo quieres arrancar. Y dado que la volatilidad, ¿no? que es lo que comentábamos en, antes en este vídeo, dado que este mercado tiene muchísima volatilidad, eh, yo diría que si queremos arrancar, operar con él en real, pues por lo menos tener unos 10k en la cuenta diría que es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. ¿no? Hablando de mini, del contrato mínimo. Bien, uh, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería pedirte eh, tu opinión sobre um, si te interesaría que desarrolláramos más la operativa con Nasdaq en este canal, a lo mejor ver algún caso práctico. Creo, creo que no tenemos ningún caso práctico publicado sobre la operativa con la cinta, sobre la operativa en Nasdaq. Así que si quieres eh, que aportemos algún caso práctico incluso de alguna operación que tengo grabada por ahí de, de la operativa de este mes dale like a este vídeo, ¿vale? suscríbete en el canal y házmelo saber en los comentarios por favor ¿vale? porque intentamos siempre pues, cuadrar los contenidos para que sean de vuestro interés ¿no? de la gente que nos está siguiendo por las redes sociales así que si te gustaría ver algún caso práctico de Nasdaq ver cómo utilizar la cinta, cómo utilizar el order flow en este mercado por favor házmelo saber dándole like, suscribiéndote al canal dejándome un comentario y nada, espero, espero verte en un próximo vídeo. Te voy a dejar por aquí una lista de suscripción, ¿vale? Para que puedas aprender a operar con el Ordo Flotes de cero, por si estás interesado. Te voy a dejar por aquí otra lista de suscripción donde tenemos todos los casos prácticos que hemos soportado en el canal. Y, por supuesto, el botón de suscribirte. Nada, ha sido, como siempre, un placer. Te voy de vacaciones y nos vemos estos días en Instagram o, si no, ya en el próximo vídeo en YouTube. Un saludo. Chao, chao.